Muy buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en su programa Inmigración en Vivo con el abogado Eduardo Soto, ya en breves segundos está con nosotros para contestar sus preguntas Sabemos que tenemos muchas personas en espera eh, para hacer las preguntas, recuerden los teléfonos locales son en Estados Unidos 305-446-8686 en Venezuela, 0261-335-0197. En México, 656-980-0542. En Honduras, 504-2202-8994. Y en El Salvador, 503-2113-1932. Recuerde que en esos teléfonos, si usted nos marca, no va a tener ningún costo. Son llamadas locales. El abogado Soto le va a contestar su pregunta totalmente gratis. Eh, les tenemos un poquito de paciencia, ya vamos a empezar a contestar todas sus preguntas. Me acompaña eh, ya aquí el abogado Soto. Buenas tardes, abogado Soto. El mejor programa en vivo de inmigración del mundo, por lo menos con energía y deseos de ayudar a la gente. Y aquí estamos, y estamos acá en sus medios favoritos. ¿Dónde nos están viendo, Javier? Nos están viendo en YouTube Live, en Facebook Live y en Instagram Live, doctor Soto. Perfecto, y venimos acá con las últimas noticias de inmigración y están las líneas de teléfono que se revientan y vamos de una vez. A ver, el número de teléfono para que participen con nosotros es el 305-446-8686. 305-446-8686. ¿Quién tenemos en la línea? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? eh García es mi nombre. ¿Cuántos años a ¿Por qué tengo el trabajo de hablar con usted? Sí, porque mire, yo, eh, Ustedes tuvieron un amigo mío que usted me dice un perdón. Okay. Yo, pues, yo un perdón de migración. ¿Ok? Porque yo tuve, yo tuve un caso en el 2008 que fue un accidente involuntario, entonces hubo más muerte, entonces por eso tuve deportación. Wow, well, no, usted me ha dicho algo que es esto... Me preocupa porque cuando una persona lamentablemente, y, y, y, y lamentablemente aquí alguien perdió su vida, pero fue accidente, ¿no? Sí, sí, fue un accidente. Ok, bueno, entonces un accidente por su naturaleza no se considera de ser un acto intencional, y sin ser acto intencional uno no puede ser deportado por ella en sí, por lo menos tiene que haber sido permitido pedir un perdón a la corte. ¿A usted lo permitieron pedir un perdón? No, yo, yo fui a, a, a prisión por un año. Ok, pero de todos modos... Habrá que ver los, las acusaciones en los documentos que fallaron en su contra, pero si usted fue acusado de haber cometido un acto de violencia poniendo usted bajo del Estatuto 10143 donde se encuentran la lista de crímenes que constituyen felonía con agravantes se equivocaron con usted porque lamentablemente homicidio negligente no puede ser no puede ser un acto de violencia. Por lo tanto, yo pienso yo pienso que lo vamos a poder ayudar. Yo tengo el número de teléfono suyo aquí, que termina en el 6560, ¿no? Sí, correcto. Ok. Lo vamos a estar llamando después del programa y vamos a entrar en detalle con usted y me encantaría representarlo. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Ok, bueno, well. como saben, acabamos de escuchar, las líneas están que se revientan, vamos a la siguiente llamada. <risa> Uy, coño, no. Vamos a la siguiente. Cien segundo, <risa> no se esperan, estamos radio con la gente en el teléfono y hablaremos con ustedes. Estamos acá en su programa, inmigración con el hombre de Soto, en diferentes medios, recibiendo su llamada. Aquí tenemos la línea, Javi. Buenas tardes, aquí tenemos Carla. Eh, sí, buenas tardes. ¿Qué hubo Carla? ¿En qué ala podemos ayudar? Sí, buenas tardes, Álvaro. Quería hacerle una pregunta. Este, Fíjese que mi esposo tiene un permiso de una C10, entonces sé si usted lo ha escuchado. Ok. Eh, a él le dio un permiso de C10. Entonces yo quería saber si con ese permiso de C10 él puede aplicar para su residencia. Él está aplicando a su residencia. La C10 quiere decir que él está aplicando a la residencia por la ley de los 10 años. La ley se llama cancelación de deportación. Él aparentemente está en corte o estuvo en proceso de una corte, ¿no? Sí, estuvo en corte, pero después de corte, este, le cerraron la corte. Lado, le cerraron la corte, pero le dieron ese permiso, entonces todos los años él él transmita ese permiso de la C10. Ok, perfecto. Yo veo que usted está en la área de Miami yo quisiera conocer a usted y su esposo en persona. ¿Para cuándo piensa usted que eso podría ser? Eh, bueno, abogado, si, si podríamos... Eh, para el miércoles o viernes, yo le puedo decir El miércoles, el miércoles, por favor. Lo vamos, la vamos a estar llamando al número que termina en 1075. Correcto. Perfecto, la estamos llamando pronto. Vamos a la siguiente llamada, Javier. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tiene un mensaje de texto a, para llamar al abogado Soto? ¿Cómo no ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, me dígame señora. Soy Eduardo Soto. Aunque yo fui hace muchos años atrás. Eh, me que yo en el 2011 casé con un cubano, o sea, que caí y eh, digamos que me acusaron de traude eh, supuestamente me mandaron una carta en la que de donde decía que iba a traer el proceso de deportación y bueno, ya pasaron siete años y ahora no recibí ninguna carta y alguien me incomó que eh, pueda hacerlo de certificación laboral, ¿eso es cierto? Bueno, habrá que ver su caso, eh, señora Karina. Habrá que verlo sí. de cerca. Yo veo que usted está en el área de West Palm Beach, ¿no? Sí, yo estoy en el área de West Palm Beach. ¿O que usted se ha visto conmigo en persona alguna vez? Sí, esto fue como Un años de los menos que yo lo debo haber visto a usted en 2013 por ahí. 2013, sí. no le caí bien, ¿no? Perdón. No le caí bien. No, no le, no le escucho. Sí, porque no, no a verme. Son ya de 2019. Ah, usted me dijo que Lo único que había que hacer era casa de nuevo. Ajá. Pero, okay. No yo, quisiera, yo quisiera verla de nuevo, por favor, si usted me da el honor. La podemos estar llamando al número este que termina en el 2801. Ajá. Ok, la vamos a estar llamando para invitarla. Yo la, yo la veré pronto en mi oficina, ¿ok? Voy a siguiente, yo va a Muy buenas tardes. Eduardo Soto, en su programa de inmigración con Eduardo Soto. Dígame usted, ¿con quién hablo? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Con quién hablo? No, con Rosa Juárez. Ok, señor Juárez, ¿en qué la podemos ayudar? Uh, Quería hablar con el abogado. Ok, Ahora, el abogado Eduardo Soto, dígame usted. No, oh. oh. es que yo, cuando usted vino aquí a Atlanta, este, el, que, perto para que querían este, arreglar los documentos, pero este. Le había dicho usted que con, por así pero ahora ya no queremos por así lo queremos porque mi hija está en el militar. Ah, ok, perfecto. Me encantaría hablar con usted de eso. ¿La puede llamar al número que termina con 6783? Uh, es que se me está acabando la batería. ¿Me pueden marcar, el, por favor, al 404? Ajá. ¿900? Ajá. 8559. Ok, la llamo pronto. Vamos a decir tema Javi. ¿Qué entonces? con nosotros? Buenas tardes. Mira, yo me iba a de Cuba para hacer una preguntilla. ¿Me estás llamando de Cuba? Sí, mi vida. ¿Qué ¿Qué de se eh sí o ¿Dónde estoy? Mariana, Mariana. Pues cerca de nada. Tengo como comonita, no voy a decir que estar hablando conmigo. ¿Cuál es su pregunta? <risa> a ver, mira, yo tengo una hermana mía que está ahora mismo en la frontera esperando una numeración para lo El, el tema es que lo a la fin. Ajá. Eh, a ver, yo quería preguntarle si ella tiene una reclamación del hermano eh, ciudadano americano hace dos años, okay. en caso de que ella pudiera entrar, o sea, ya cuando ella pueda entrar, ¿eso le ayudaría en algo o algo que no sé, más o menos me voy a, a explicar I mean, sí, es algo positivo lo único es que la reclamación de un hermano a un hermano o una hermana se demora en este momento 14 años en sí no la va a beneficiar en este momento, lo que hay que hacer es es preparar bien el argumento del temor de volver a Cuba y al pasar su entrevista de temor creíble meter el asilo inmediatamente y estando acá pendiente del asilo antes de que pasen seis meses de estar acá, se puede ir haciendo, por ejemplo, lo que se llama acá una certificación laboral donde una compañía, una empresa pide a su hermano para que él entonces trabaja para ellos y mientras que la cielo está pendiente, evitando de que él acumula presencia ilegal, yo le voy haciendo su certificación laboral y al momento que es aprobado, yo le estoy aplicando a la residencia de él. De esa manera, él tendrá dos alternativas. Ok. Ahora, en el caso de que el otro hermano que queda aquí, que está reclamado igual en el mismo tiempo, que tenemos que estar en esa de espera, ¿no puede hacer esa certificación laboral estando aquí, viviendo ahora? Absolutamente, la certificación laboral se puede ir haciendo para una persona sin que la OEA ni siquiera esté a mil millas de la frontera. Esto puede estar en el país de Oya y en cuanto eso aprobado en este caso, debido a la falta de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, lo podemos ir haciendo ahora y para el tiempo que lo haya, ya está en la frontera pidiendo su temor, o si se va a un tercer país, le voy haciendo la residencia en ese momento. Ok, ok. O sea, que eso me beneficiaría en este sentido también. Ya que estamos aquí en Cuba, que tenemos, o sea, yo soy la esposa y tenemos unos hijos menores, eh, podría ayudarnos en hacer esa, él puede hacer una, una certificación laboral, o sea, que una persona haga como que lo quiere acoger para que sea su trabajador, estando incluso aquí en Cuba. Sí, señora, eso es correcto. Mira, escríbame por eh, correo electrónico, yo sé que se le hace difícil, o me llamas, esto yo esto es un número donde yo lo puedo llevar en Cuba. Sí, sí. Este es mi número. Si quiere, bueno, yo le puedo mandar mi número eh, como usted quiera. Ah, el, número, a la, el, a la... el mail. Yeah. Nuestro mail, nuestro correo electrónico es info como información. Hasta la O. Info arroba Ajá. e de Eduardo S de Soto O de Oso T de Tomás O de Oso P de Pablo A de Armando punto com, Info arroba esotopa punto com. Ajá, y corroba Correcto. ¿Oye? ¿Sí? Ah, ok, super. ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oye, díganme dí los comunistas, los supuestos comunistas que vuelven para allá a buscarlos, ¿ok? Así ah, es, mohí, nos veremos salir pronto de esto, no <risa> <lo> vamos más. Vamos a <risa> la <risa> siguiente, Laura. <risa> ¿Quién tenemos la niña? Buenas tardes, saludos a nosotros. ¿cómo estás? Bien, bien, ¿con quién estamos el señor Castro? Sí, hombre, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, ¿de dónde nos José? De aquí, de Nueva Jersey. ¡New Jersey! ¡Cuéntanos eso, cuéntanos! Quisiera saber, una pregunta, no entiendes? Para el TPS, y tengo el TPS. Ajá. Y, y, y ves que, si no lo renuevo, no puedo renovar la licencia, según que va, va a venir automático, no sé, ¿me ¿no entiendes? Lo necesito yo Okay. Ok, ¿De, ¿de dónde es usted? Yo de El Salvador. Bueno, a El Salvador, a los salvadoreños se le vence el TPS ahora en septiembre, pero va a ser renovada automáticamente cada cuatro meses. Esto, Así que el permiso de trabajo de usted sigue esto buena. El pasado septiembre va a ser extendida por cuatro meses y esto, lo único que tienes que llevar a esa institución quien renueve su licencia de conducir es copia de la ley en cual es extendida automáticamente y le tienen que dar a usted su licencia de conducir. Ahora bien, ¿cuánto, ¿qué familia tiene usted acá? Yo escucho a unos niños en el pobre. Sí, sí. ¿Usted tiene hijos nacidos acá? Sí, tengo, tengo tres. ¿Qué edad tiene el mayor? La, la mayor tiene 13. Ok, su so hija no la puede, no puede pedir a papi, pero en el peor caso, usted, sí. usted, usted es elegible a la ley de los 10 años que se llama cancelación de deportación. ¿Usted tiene empleador quien lo pidiera? Y... No, fíjese. Ok, bueno, yo me voy a llevar al número 6 que termina en el 6370 y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Ok, okay. está bien, ok. Perfecto. Okay. Estamos en su programa Inmigración con Eduardo Soto. Aprovechen, aprovechen y aprovechen bien. esta oportunidad de hablar con nosotros. El número para marcar: 305-446-8686. Estamos en vivo. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Sí, que te le damos la foto. Sí, sí, soy Salvador Mequiva de Boston, eh Yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Eh, acerca de certificación laboral. Ok. Eh, con el PPS, la Iran El Salvador, yo tengo más barbaros. Okay. No sé si eso es como para, aplicar para la residencia. En mi opinión, sí. Quiero que sepas que en las últimas dos semanas la Inmigración ha empezado a empujar a, a nuestra oposición. O sea, como, como opositores de nosotros y nuestra habilidad de hacernos residentes por el hecho que hemos viajado con el Parol y hemos regresado y hemos aplicado a la residencia en el periodo que tenemos el Parol. Últimamente yo he recibido dos denegaciones de parte de inmigración en cual dicen en las denegaciones que el advance parole no es el tipo de parol que contempló el Congreso cuando dijo que la persona estando dentro de un parol tenía derecho de hacerse residente acá. De todos modos, yo pienso que inmigración está equivocado. Estamos en plena planes en este momento de meter demanda federal y yo creo que al final del día vamos a triunfar. Yo le voy a llamar a usted al número terminando en el 5326. Ok, correcto. Sí. Perfecto. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Eh, Salvador Menguiba. Ok. Gracias, Menguiba. Vamos a la siguiente llamada, Javi. Hola, buenas tardes. Le damos a hablar nosotros, nosotros. ¿En qué nos podemos ayudar? Sí, que sí, tengo una historia. Mi nombre es Alfredo León. Alfredo, dígame, Alfredo. Uh, sí, mire, uh, una pregunta, Solo quería ver si uh, es que yo era elegible para, para el en Place a través de mi hijo que okay. está en, en la casa de Madrid. Ok. ¿Y quién tiene su hijo? Uh, él tiene 18. Ok, perfecto. ¿Y su hijo es nacido acá? Sí. Ok, su so en tres años lo va a poder pedir y se le puede conseguir ahora el in Place. ¿Quieres saber? ¿Qué quieres saber? Ah, muy bien, ahora mi, eh, mi pregunta es uh, yo llegué en el 90 y salí en el 97. Okay. por un mes eh, uh, ¿eso no afecta? No, no me afecta porque primero no me afecta para el parol en place porque realmente el hecho que usted estuvo acá y se fue y regresó no afecta a usted para su parol tampoco lo va a afectar aquí a mañana para la racincha, ¿por qué? porque las leyes de las barreras de los castigos a cual usted eh, le tiene temor y con mucha razón, no empezaron hasta el primero de abril del año 1997. Por lo tanto, el primer año de estar ilegal en cual uno al salir después y regresar tenga un, una barrera permanente de 10 años, no se aplicó hasta el primero de abril 1998. So, usted regresó en el mismo 97, Estuvo un mes afuera, en nada más quiere decir que usted no tiene el castigo de la barrera permanente. Muy bien, yo del 97 y regresé enero del 98. Ok, estuvo dos meses afuera, pero de nuevo, el primer año de ilegalidad que cuenta para el castigo permanente no empieza hasta el primero de abril 1998. ¿Ok? Muy so, bien. No eso no es aplicable a usted. ¿Lo podemos llamar el número que termina en el 7803? Uh, sí. Aunque okay, lo voy a llamar que yo quiero ser su abogado. Bien. Ok, okay. muchísimas okay. gracias. Vamos a la siguiente llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les hablo a nosotros. ¿Con quién hablo es ¿Están? En... Esteban. ¿Jefo? Yo creo que se cayó la llamada. Jardín. Se cayó. ¿Lo, Lo cortaste sin? Que... Okay. okay. Hay unas unas preguntas aquí. Diego Campos. dice, a ver, Ahí tenemos la llamada otra vez. Okay. No. Ver, Con quién hablo? Con Castro. Sí. Sí. sí. Cuénteme. ¿Con quién hablo? Con levante por Castro. Ok, dígame usted, señor. Yo quiero hacer una pregunta. Eh, yo entré en el 2018, eh, tengo su parol, pero las la cortes me las que ¿Las qué? Las la cortes me las abrazaron. Ok. ¿Me escuchan? Sí, como no? Quisiera saber si la residencia mía viene con y no sé con qué categoría. ¿Usted va yo a... de esta cuestión. La... Ya, usted va a aplicar a la residencia por la ley de ajuste cubano. Al momento que usted tenga el año y un día acá, ya vas a poder aplicar. Yo lo que voy a poder hacer para usted, mientras tanto, es cuando nos acercamos ya al año y un día, si es que no la tiene ya, yo voy a cancelar su corte y le vamos a aplicar a la residencia. ¿Qué le parece? Ah, muy bien, muy bien. La, muy lo puedo llamar Sí, como no, ¿lo puedo llamar al número que termina en 6839? Sí, sí. Perfecto, está mi llamada, ¿ok? Vamos a la siguiente llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Con quién solo? Raúl Carmen. Raúl. Raúl. ¿Y el apellido de Raúl? Carmen. c a r d y c a r de -y. y Cody, cuéntanos señor sí. Cody, me está llamando de Washington DC, ¿en qué lo puedo ayudar? quisiera eh, saber el proceso para aplicar para la ciudadanía, bueno tienes que tener cinco sí. años, esto de haber sido residente actualmente puedes aplicar tres meses antes de los cinco años, no Pero puedo a mi padre, ¿eh? vía mi padre, oh su padre, ¿y qué edad tiene usted? El 20 años. No, ahora usted tiene que aplicar por su cuenta. ¿Qué edad tenía usted cuando papi se hizo ciudadano? Eh, 14. 14. ¿Y usted vivía con él? Sí. Correcto. Entonces ya usted es americano. Aplicaría otra vez lo que se llama el N600. ¿Usted quiere que yo se lo presento? Sí, por favor. ¿Cómo lo Puede llamar al, dos, al número que termina en 2778? Sí. Ok, espéreme a estamos llamando. Su si nombre el señor Perry, perfecto, vamos a la siguiente llamada sí. ¿Qué tal, los meditores? Les habla el número foto ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo? Bien, bien, el foto, cuéntame, Gabriel Bien, bien eh, Yo quiero yo hacerle una, una preguntita ¿Cómo no? Yo, yo estoy pidiendo el asilo eh. Se cortó, Gabriel Aló, Gabriel, vamos a siguiente llamada. Gabriel, Gabriel, que hay muchos llamados! vuelve a llamar. Vamos, Javi. <ríe> buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, ¿con quién hablo? Con Alexis, Fonseca. Alexis Monteca. Alexis Monteca. Alexis Monteca, ¿con él? Fonseca. ¿De dónde va la Fonseca? De Dallas, Texas. Ok, cuénteme, ¿cuáles son sus preguntas? Yo quería saber, um, si tengo alguna opción de calificar por algún u otro motivo uh, para algún tipo de beneficio o la migración. ¿Y de dónde es usted? De El Salvador. Ajá, ¿y cuántos años tienes acá? Tengo 15 Okay. Ok, ¿tienes hijos nacidos acá? Sí, tengo uno. Ajá, que Dios se la bendiga. ¿Y esto, qué edad tiene ella? Tiene seis, siete 7 años aunque bueno, usted por lo menos califica por la ley de los 10 años, que se llama cancelación de deportación. Las líneas están llenas, Alex. ¿Será que yo puedo llamar con más calma después? ¿Puedo marcar al número que termina con 4726? Sí. Perfecto, lo tengo llamando, ¿ok? Vamos a la siguiente llamada. ¿Alguien buenas va ¿Con quién hablo? Sí, a lo largo de me ¿Qué tal? ¿Me Springs? Ok, ¿en qué lo puedo ayudar? Dígame usted. Eh, mira, yo tengo un par de preguntas para pues, que la... Uh, Apenas uh, el teléfono que se escuche, se escuche muy mal, ¿eh? Me digo, tengo un par de preguntas. ¿Cómo hay otras? ¿Hay otras? es que las haces? Háblelas. Este, tengo como uh, 13 años de estar acá en Estados Unidos. No sé si, si hay, alguna, hay alguna ley que puedo... A para arreglar algo. Ok, vamos a hacer una cosa. ¿Cuál es el nombre de usted, me dijo? Miguel Ángel Serrano. Miguel Ángel Serrano. ¿Lo puedo llamar al número que termina con 7419? Sí. Perfecto, lo estamos llamando. Vamos a la siguiente llamada. es muy buenas tardes. ¿Con quién me ¿Con Pedro Muñoz? Sí. ¡Cuéntame, ahora. Eh, mire, eh, yo lo estuve localizando a usted por, por Facebook. Ajá. Eh, para para comentarle la situación del estatus migratorio de, de mi esposo. Okay. ¿Dónde está él? Ahí lo tengo en la línea. Estoy ¿no? aquí en el teléfono viéndolo, señor. Ok, o Pero usted, usted está detenido, está preso, ¿o ¿qué? ¿Dónde estás? no, no, no, no, no. no, no. No, okay. no. Eh, eh, yo tuve un problemita hace eh, unos cuatro o cinco años. Ajá. Ah. De, de ese problemita, eh, yo presenté, ya ese problemita yo terminé todo bien. Yo presenté para la, mi residencia y entonces me, me dan, me dieron el permiso de trabajo y me mandan una entrevista para la residencia. Okay. Dice entrevista, cuando voy a la entrevista. Me negaron la residencia. Ajá. Ok. Entonces, Ajá, yo quería, con usted, como. No sé cómo. Ok, el... vamos, a, vamos a hacer lo mismo para darle un turno. ¿Lo puedo llamar al número que termina en 4978? No, sí, es, sí, ese es el número mío. Ok, de verdad, yo me voy a llamar, vamos a llamar, y y ¿sabes qué, señor, que está en la línea, puede verme si usted quiere mañana o el miércoles lo vamos a llamar para que venga a verme a okay okay gracias vamos a la siguiente y vamos a Javi qué tal muy buenas tardes gracias buenas tardes mi cómo está bien bien cuál es su pregunta a mí la preguntita es la siguiente yo yo eh, yo voy a solicitar el activo no Ok. pero yo vivo yo vivo por problemas de, de la industria petrolera hace tiempo pero fue en el año ya en el 17 y 18 que me empezaron a atormentar y a perjudicar, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, lo que quiero saber es yo estoy pidiendo, porque yo tuve que venirme solo, y, y mi esposa me llamó, es más, la estoy pidiendo. La verdad, le dije que no de la manera porque ya la familia se tuvo que dispersar, pues, ¿me entiendes? Mi esposa ya está en otro lado, pensando que yo estoy todavía en el país. Y yo, yo tengo tres meses fuera del país, ¿me entiendes? Venga a verme usted está en Miami ¿sí? ven a verme que ¿sí? está en Miami el número que lo puedo llamar es termina en 8072 uh -huh. lo van a llamar en cinco minutos para ofrecerle un turno para mañana ok vamos a la siguiente llamada rápido javi que nos quedan pocos minutos que tengo nosotros si sí, que tal con quién hablo venezuela el vi al Sí, el de la y el la ya hace como 8 años, que usted me llamó a Venezuela. Okay, la Venezuela? Sí, yo soy el, el, el, el, el de okay, perfecto. ¿Lo podemos llamar a número que termina con 0480? Sí, sí. Okay. LDL, si la número la okay? Y entramos en detalle con usted, lo queremos mucho. Cuídese. Vamos a hacer un tema de la la última semana. Vamos a hablar. Dígame, cuénteme ¿Qué tal? Buenas tardes. Esteban. Buenas tardes. Esteban. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. ¿Qué le puedo ayudar No, no es Esteban, es Randy. Ok, dime Randy. Ok, eh, primero que nada agradecerle por los chiques que la semana pasada para para Marlin pack para Y segundo, bueno, la preguntita, porque sé que su tiempo es apreciado. Eh, yo eh, llegué cuando quitaron la ley, te puse como mojado. ¿Me escuchas? Ajá. Ajá. Y, y, y, y, y estuvo un tiempo retenido, para eh, tenerlo medio creíble. Eh, estoy en la calle, gracias a Dios. Tengo mucho trabajo, mi vida en la Florida, mi parón. Ahora, la pregunta es: en el parón a mí, cuando me lo dieron, la fecha que me pusieron fue la fecha que me liberaron del centro de redención. Ok, pero la fecha que el, le cuento usted el, para el año un día es la fecha en cual usted llegó. La fecha del parol simplemente es la fecha en que dieron el parol. ¿En qué año y en qué día entró usted? Yo entré el 26 de junio y así consta en mi entrevista mío que, okay, es, que, que okay. ahí, so, el, el 26 de no? julio. El 26 de julio de este año vas a poder aplicar a la residencia. Ok, y si quieres aplicar conmigo en mi oficina, sería un honor para mí. Lo podemos llamar para invitarlo a venir a verme. Sí, claro, déjeme hacer lo que ha no, de, me están diciendo que ahora para poder la, eh, obtener la residencia hay que pagar obligatoriamente o se puede aplicar por pago recursos puede aplicar por bajo recurso, habrá que ver si usted califica de verdad. Yo lo...